un beso de mi parte si comparte el tema pensaba que dolería más pero que okay. hay decenas que ya nada apenas me llena tras jornitas pa' esa ferra, la pena que todo lo traza y nada no seguro que exagera tan cerca que se quema una alguna lo era las mismas letras de mierda capela entre mises del Moce y que parezca nueva yeah. dar un beso de mi parte si comparte el tema estaba la mierda si quería fumar me plantaba la hierba eso media, tres por medio, tabaco sueldo y una botella. Queman como alcohol en heridas Mis cuervos vuelan pero no encuentran salida El tiempo no espera, no siempre cicatriza esta vida Se congela un sentimiento cuando le doy salida me Escribo pura mierda con el alma en carne viva Mis cuadros psicológicos en blanco y negro Me entierro en narcóticos y celebro que mi llama sigue viva Finales alcohólicos y duras despedidas Años simbólico hasta libro Voy a seguir escribiendo sin apartar la mirada Aunque me hundan en movidas Cuentro trágico era mágico cuando no sentía nada Convierto el dolor en arte, no espero gustarte, no tengo doble cara En dualidad como el Jinja, mi aura no tiene máscara, cara Mi pie solo es una carcasa, el contenido es lo más importante Yo, yo, MSE, La Canja, RS, OPVC Crew Cuando había de todo, te tenía tan cerca que no sabía que era el dolor, dejando las tardes pasar, gastando color, sin pensar en más allá de lo que fuera mejor. Si algún día te dije algo que no quería saber Fue porque por dentro me quemaba desde el amanecer Ya ni sé qué coño hacer, no me puedo controlar Una noche un par de botes con mi compa, Yo pasar y caminar por la oscuridad Donde nos puedan encontrar Nos dejamos rastro cuando vamos a pasear RS Real Sociedad Difundimos las palabras de chavales con humildad De verdad, nos venimos a engañar no te rayes tanto, días de lluvia Dos cocoyos las pasamos en mi cuarto Controlando RS, en la ganja Y otros cuantos, cuanto más seamos Más duro el impacto Gracias por compartir 为什么我要这样做？我在欺骗他，也是欺骗我。